Si no habéis dejado follow, lo dejáis ya por este loop porque vaya tela. Hola a todos, mi nombre es Bostonario, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rust y hoy os traigo una locura de streaming que tuvimos ayer. Os dejo tres raideos, PvP, el comeback más épico de la historia y mucha locura. Disfrutadlo, buscad palomitas porque es un vídeo bastante largo. Así que nada, os dejo en este vídeo, disfrutadlo, dejad vuestro like, suscribiros. Hasta luego. ¿Y esto? ¿Y este barco? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Ay, ay. ¿Y esto? Ah, está bugado. ¿Este es el barco que sale debajo y se ha bugado o qué? ¿Qué coño? ¿Es, ¿Esto es un barco, también, ¿vale? no, no. ¿Estos de los que... ¿Esto de los que sale bajo el agua? ¿Y está todo bugado o qué? ¿En plan con lo del buzo? Que ¿Qué me estás contando? ¿Qué coño? Tío, ya tengo otro barco, ya tengo barco nuevo. ¿Qué cojones? Bueno, bueno, nos movemos. Hola, hola, hola. Dios. Estaba follado, ¿eh? Joder. Pues tío, me lo voy a guardar en mi casa. Me voy a hacer ahí un.. un garaje, tú. Este tampoco es. Eh, ¿veo alguien? es alguien, ¿eh? Sí, ese es alguien. Vamos a por él. Por fin. Creo que va solo, ¿eh? Creo que va solo. O de vaya vista al halcón que tengo, ¿no? ¿La <ríe> atropellamos? ¿Se puede atropellar o qué? <ríe> no sé si dejar de atropellar esto. Míralo. Por aquí. Se está cubriendo, ¿eh? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? No, no se va. Ah, es que tiene flechas. No. Oh. Qué hijo puta, tío. Qué buena la has hecho. Muy bien, tío. Me gusta. Eso te he dar una. Lo que no sé es quién es. A ver quién es. ¿Nai? no tengo nada, tío, si tengo el revólver No es tú? Buena, buena, tío Venga, mátame ya No llevo nada, tío, mátame ya <risa> <risa> <risa> Eres más tonto que una piedra, hermano Eres más tonto que una piedra Tiene 30 tech trash Este tío está loco Este tío está loco Dios tío está loquísimo. ¿Para qué me levantas? ¿Para qué me levantas? ¿Para qué me levantas? Estás tonto, tío. Estás tonto, tío. Lo lo que Claro, ¿para qué me levantas? ¿Para qué me levantas, tío? Si somos enemigos. Estás tonto, tío. Estás como una cabra, tío. La verdad. pues Mira, me siento y me voy. Ya estamos conduciendo un coche de rus, tío. Me podéis decir que... Esto es inhumano, tío. Esto es inhumano, tío. <ríe> Hay que ser tonto, eh. Hay que ser tonto, tío. Si me vas a tumbar, mátame, tronco. Mátame, tronco. Bueno, bueno, bueno, apego. ¿Y a dónde voy ahora? <ríe> Estaba un poco petty, eh. Me matas, tío, me matas, qué buena, jaja. Ha sido muy buena, tío. Espera, espera, voy a bajar y se lo voy a decir. About it. El tío no ha contestado, ¿eh? Joder, lo llego a saber que era tan... tan pusi, tío, de, de Ruseo antes. Sí si es que... Bueno... Ahora de dónde. ¿Estáis parando de dentro de la roca? ¿Jose? ¿Admin? loteras. ¿O me ha hecho un picking rápido? No, yo creo que me ha hecho un picking rápido, ¿no? Está ahí arriba, ¿no? Me ha hecho un pico rápido, ¿verdad, chicos? ¿Lo habéis visto? A ver... Porque bueno, no entiendo nada. ¿no? Bueno, si subo ahora y está ahí, me mata. Mira a ver si está aquí arriba. Porque es que de las rocas de dentro han salido balas, tú. Sí, sí, sí. O sea, yo pensaba que iba a decir un pi rápido, pero es que aquí no hay nadie, tío. Claro, de aquí han salido balas, o sea, como si un pavo me estuviese picando de aquí, pero es que no hay nadie O sea, me han disparado desde todo lejos, o sea, de aquí hasta allí Es que no hay nadie Pues nada, señores, cosas raras que están pasando hoy, ¿eh? Yo creo que no estoy loco y yo he visto que las balas salían de esa piedra, tío Yo creo que no estoy loco La verdad Venga, y nos vamos a poner el, el de que y así está la cosa, señores Quiero un raideo, quiero un raideo O dos o tres o tres o cuatro. Madre mía, cuánto tiempo, ¿eh? Sin raidear, tío. Encima con flechas ígneas. Es que... El ABC del raideo. Raideo es a lo pobre, tío. Te voy a llamar igualmente. Si te ha puesto a ti como segundo almen y no te ha dado todos esos poderes, tío... A mí me parece mal, ¿sabes? Porque realmente parece que estés tú a su merced, ¿sabes? A sus órdenes. Pero bueno... Él sabrá por qué lo hace, ¿sabes? Bueno, la primera en la frente, hermano. Joder, ¿en serio? ¿Hay que tirarlas desde tan lejos? Bueno, sí que quitaba, ¿eh? Pero sí. sí, sí, yo empecé por Rus, tranquilo. Yo empecé con Rus, pero. Tan, tan, tan. Está durmiendo el pavo. Uh, está ya el armario. Vale, me tiro, tío, qué coño. Esto. A ver, Melba, ¿qué tienes aquí? Bueno, de momento no tienes mucho. Esto me puede valer, esto también me puede valer. ¿Pero ¿Por qué no te autorizas el armario, Melva? ¿Estás todo loco, Melba? ¿Estás todo loco, Melva? O sea... ¿Estás todo loco, Melba? Vale. Pues ya está, ya me puedo ir. Tiene eres Satchel? ¡Sinaka! ¡Madre mía, melva. ¡Madre mía, melva, tío! ¡Madre mía, tío! <ríe> ¡Pues ya está, GG! ¡Madre mía, déjalo todo aquí, hermano! ¡Déjalo todo aquí! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios, tío! ¡140.000 de piedra, tú! O sea, te estabas haciendo aquí... ...la mansión de la vida, ¿o qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Melva. Pero Melva. Tío Estás loco tío, Eso estás todo loco tío 840, pero esta peña tío Vale, vale, no te rayes, tranquilo, tranquilo, no te rayes Aparta, aparta Sí, aquí, aquí apareces desnudo, Anita Cuando empiezas el juego sales desnudo Mira, a ver, bueno, yo tengo ropa ahora, pero... Vale, es esta de aquí. La de la izquierda, creo yo. Y luego igual me como una más. La derecha no da nada, ¿no? Exacto. La derecha no da nada, y la de la izquierda... Pues tiene que ser esa. Ah, te devuelvo la sachet. 150.000 de piedra, tío. O 100.000 o algo así, era. ¿eh? Mira la caja, tío. Bueno, dice, me voy. Adiós, venga, adiós. hasta luego. Venga, hasta luego. Esto, ¿Qué es esto, tú? Tío, aquí la gente guarda un huevo de cosas, ¿no? Vale que sea fácil conseguirla, pero tronco. Que llevo una jodida bol. Y 6.000 de. Es Madre que... mía, estando solo. El armario tiene también un poquillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en la caja, bueno, hay una tarjetilla. Sí, sí, total, ¿eh? Una puerta ahí. Sí, sí, sí. Claro, sí que la primera es la árbol, ¿eh? creo yo. Vale, vale, pues ya está. Por ahí se entra, pues de lujo. Mierda. Estaba claro, estaba claro. Enorme. Enorme. Vamos para allá. Bueno, aprovecho me traigo más H tú. por un pelo va a ser, eh. Ya está, ya está. ¿Puedo descargar el trabuco, tío? A ver, se puede romper así, ¿no? Que me ha reventado la vida el trabuco, tío. ¿Este viene o qué? ¿O qué hace? Está bien. A ver... Voy a romper la entrada. Qué puerta, tío. Creo que he sacado sin balas, eh. Esto. No, no he sin balas, que claro. va. Rompelo, vamos, vale, Vale, tiene andar por aquí, eh, o por abajo, eso no rompe, yo rompo esto y me voy, eh, Quiero ver qué hay ahí, ¡A puta! Me tenía que haber balas normales, tío. de. No hay nada, ¿no? Me está tirando satches del tío. ¿Es el dueño? ¿O qué? Igual es el dueño, ¿eh? ¿Qué puedo perder yo? A ver... Siete mil de, de mena me la pela, tío. Me la pela, eh. De verdad. ¿Pero qué pasa? ¿Que él no puede subir o qué? Yo quiero matarlo, tío. A mí me la pela, ¿eh? Lo único que me jode es el AK, perderla. Pero da igual. Yo quiero matarle. Lleva dos muchas, cabrón. Eres mío, tío. Eres mío. A chuparla, tío. Yo te lo llevo. Venga, ¿cuánto te has quedado? No para de curarse, claro. Ah, levántate, tío. Te hago un monumento si te levantas. Venía con toda la vida, tío. Yo creo que llevaba las explosivas, eh. Pero si me da igual, tío. No pasa nada. Yo no soy un pussy, tío. Vale. La puta es que esto no sé si era para mirar. Yo creo que sí. Vale. Una, dos, vale. Una, dos. Pero sí, estos vivirán cerca, eh, o, o relativamente. Uh, hay cajas. esto no estuviese interesante. Buah, chaval. Oh, yes. Oh, yes. Más puertas, eh. Me voy. Me voy. Me voy. No. ¿Qué pasa? Tengo lo que quería, me voy. Me voy, me voy. No voy a poder. Me voy de aquí, me voy de aquí. ¿Qué está pasando hoy señores? Yo no sé qué está pasando hoy, eh. Yo no sé qué está pasando hoy señores. O sea, ¿se parece medio normal esto? Es decir, tío, me tiembla todo. Esto no es ni medio normal, tío. Esto no es ni medio normal, tío. Ya todo lo que tenía ahí dentro. Y no me hemos mirado abajo, eh, tampoco. No hemos mirado abajo tampoco, tío. Dios mío. Dios. Yo he baneado a uno. ¿A quién? <ríe> Hostia, tío. Hostia, tío. what the fuck? Es hacker. ¿Quién es hacker? ¿El Navajas? ¿El Tony? ¿Qué dices? Lo has pillado. ¿Era el Tony? ¿Era el Navajas? ¡Hala, chaval! Bueno, chaval. ¡Hola, el navajas, hermano! No pues sé estaba todo el día aquí como un enfermo, hermano. ¡Hostia, el Tony! ¡Hostia, el Tony! ¡Hostia, el Tony! Ahora tienes un nuevo sub en YouTube. Joder, muchas gracias, tío, Messi HD YouTube. Muchas gracias, tío, y bienvenido, ¿eh? Desde luego, otra vez al canal. Y bienvenido a mi canal de YouTube también. Este, desde luego vamos a hacer un vídeo de este día, ¿eh? Porque ha sido brutal, tío. José de Reyes. Vale, volver, estar 100 días sin tal, y que pasen todas estas cosas tan tochas en un server de tal, vale que haya poca gente, pero es que nos han hecho contra el raid. Um, no sé, yo estoy flipando, señores, con el directo de hoy. Llevamos 3 horas 42. si es que flipa. Que flipa, hermano. Eh, eh, eh. Está abogadísima, tío. Ya está, ¿eh? Dame el armario, hombre. ¿Hay más puertas? Ah, aquí estás, Gladys. Uf, contra contrabuco, ¿eh? ¿Le hará algo? Esto no se revienta, ¿eh? A ver si revienta así Vale. y la vida también. Bueno. Este pavo estaba... Este, este tío está loco, tío. O sea, este pavo es inhumano, tío. Vale, ahora lo más probable es que el pavo me esté esperando. ¿eh? Estamos hablando del tip ese, no sé cómo se llama. ¿De tip? ¿O algo así era? No me acuerdo ya. Pero vamos, que terminamos ya, señores. No os preocupéis. Terminamos ya de ya. Es que seguro que me está esperando dentro, tío. Tengo... Me dan esto, ¿sabes? Vale, esta era la puerta de árboles de su... Joder, pues le rompemos la puerta de árboles Y creo yo que... Que estábamos ya... Le veíamos, ¿no? Uf, cuidado. Vale. Pues venga, vamos a terminar el raideo este, señores. Y... Y que no se nos acerque a ninguna, ¿eh? Y nada, poco a poco vamos recordando, ¿eh? O sea, que me gusta, me gusta. Me gusta, señores. Somos cinco ya, flipas. Muchas gracias a todos, eh. Por haberos pasado. Y lo dicho, si queréis dejar un follow, señores, agradezco un montón, eh. Si os gusta el contenido. A más ¡Vamos! ¡Vamos! Pero el de tip no viene otra vez, ¿no? A tope, eh. Voy tan, voy tan sobrado ya que me la, re, me la reviento a Saches, tío, me la pela. <ríe> no me voy a poner a picar el armario. Y menos si el pavo este me está oyendo. No sé cómo se llamaba. Eh. Just. El Just. Un vuelvo que están radiando. Vuelvo, vuelve. Que ya me lo guarda todo a buen recaudo. Venga, hombre. Revienta ya. No creo que reviente con uno, ¿no? Pues eso tiene que tener vida. Ah, sí. Si no habéis dejado follow, lo dejáis ya por este loop, porque vaya tela. 150. Esto no es humano, tío. Esto no es humano, tío. Esto no tiene puto sentido ya, o sea. O sea, ya basta, o sea. Para ya, tío. ¿Sabes? Para ya, tío. Para ya. ¿Cómo puedes tener tanto? ¿Cómo puedes tener tanto? No veo el loot, pero tiene buena pinta por tu re... ¿Cómo que no vais en loot? ¿Cómo que no vais en loot? ¿No lo estáis viendo? ¿No lo ves, Maxi? Es todo esto, ¿eh? A ver qué tiene esa caja. Y me voy ya, ¿eh? Me voy, pero ipso facto. A ver, ¿qué puedo tirar de aquí yo? La grasa. Vale. Nada. Vale. Bueno, en verdad no, en verdad no tengo una puerta, tío. Ah, no puedo ya. Oh, mira. ¡Pero si hay, hay más. más! ¡Pero si hay más! <ríe> Tres de cuatros Cuatro pepos Dos tech trash. Más balas Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, vamos a calmarnos un poco, ya que estamos tapados aquí. Me voy a poner una cama. Vamos a poner... Lutazo. Ay, me costó, me salen 80 vídeos, tío. ¡Yas! ¡Yas! Voy para casa, tíos. Y al barco que le peten. ¡Que le peten al barco, tú! Y la casa me la voy a hacer ya, tío. todo lo que sea. Pero ya. Voy a intentar reunirlo todo en un sitio. Pero... Básicamente, ya podéis ver... La locura de la que estamos hablando, ¿vale? O sea, esto es demasiado, señores, o sea, o sea, yo no me imaginaba, ¿vale? Yo no me imaginaba meterme en el streaming, ¿vale? Y que la gente estuviese amasando tanto, o sea, es que no me cabe ni en el armario, hermano. O sea, tengo protección durante 68 días, ¿qué coño? Y lo dicho señores, mañana nos vemos, ¿vale? Mañana hago todos los días directos a las 5 de la tarde y estamos probando esta semana Rust, así que si queréis apoyar este canal y si queréis que siga Rust, mañana os espero mañana a todos, ¿vale? A las 5 de la tarde.